Hola, chicos, bienvenidos a k 77. Bueno, en este video les voy a enseñar a cómo descargar un emulador de PlayStation para nuestro dispositivo Android. Bueno, este emulador es PPSSPP, es un software libre de código abierto para Windows, IOS, Linux, Android y BlackBerry, entre otros que incrementa el foco de velocidad y portabilidad bueno, para su instalación tienen dos maneras uno es descargar el APK directamente de internet o descargarlo por medio de la Play Store en la descripción del video les dejaré los enlaces de descarga bueno, luego de haber descargado el simulador vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar 4 charles eh, lo instalamos y lo abrimos aquí es donde vamos a descargar los juegos eh, vamos a buscar piso y el nombre del juego eh, puede ser PES y vamos a descargar cualquiera bueno, yo ya tengo la PC, entonces voy a descargar otro. Eh, voy a descargar Dios de la Guerra. Bueno chicos, por fin me descargó el Dios de la Guerra. Se demoró un poco, pero es por sus buenas gráficas y todo eso. Bueno. Eh, una cosita que les quiero recordar es que todos los juegos deben ser descargados en el formato .iso Ese es el único formato que el simulador acepta Bueno, ahora para ejecutar el juego damos en ppsspp el simulador y lo abrimos Y aquí nos aparecen los juegos que hemos descargado Si por casualidad no le aparece el juego, vamos acá en inicio 4Charet, si es que ahí está, la hizo descargada. Pues si lo descargaron con esta aplicación, entramos, mi 4Charet, descargas y ahí está el juego. Eh, para editar la configuración, eh, creamos una configuración del juego, ajustes del juego. Y aquí podemos modificarle los gráficos, el audio, los controles Que la verdad es un poquito complicado jugar acá en el celular Pero tiene una excelente definición eh, Juegos de red para conectar al internet Herramientas y el sistema Bueno los controles sería acá en editar pantalla táctil Y podemos cambiarle el tamaño Podemos moverlo y podemos quitarlo, este sería el análogo stick y se nos quita la olla. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero les guste y se diviertan bastante. No bien compartir y suscribirse. Gracias.